Vamos a empezar un nuevo proyecto de Lazarus con, eh, con un programa simple. Primero verificamos en herramientas, opciones, que todo está como tendría que estar. Aquí desmarcado que se habrá el último proyecto al iniciar y que no se permitan múltiples instancias. Bien, una vez comprobado. Creamos un nuevo proyecto tipo programa simple y ya lo tenemos ahí. Bien, lo primero que voy a hacer es guardarlo en un lugar seguro. Le voy a llamar variables. como es un proyecto que ya había creado, lo, lo he borrado y ahí lo tenemos, bueno dice que ya existe, lo voy a reemplazar ¿vale? con el proyecto nuevo, directamente pues eh, se le cambia automáticamente el nombre al programa y aquí hay cosas que no se deben modificar, eh, los nombres de los programas deben de estar separados eh, con guiones bajos, las palabras clave deben Empezar siempre con letras y no con números. No podemos usar guiones normales porque se considera que es un menos. Y esta estructura básica donde pone el, programa, el nombre del programa punto y coma beginning no se debe modificar. Esto debemos dejarlo intacto. Bien, eh, lo que voy a crear en este programa son variables para después utilizarlas. Las variables en este caso se llaman variables globales porque servirían para todo el programa se declaran con la partícula var a continuación declaramos el nombre de una variable eh, como es una palabra o el nombre de la variable como es importante pues eh, tiene que empezar por letras y no por números y tenemos que seguir estas reglas vale entonces se usan letras números eh, y guiones bajos para separar palabras no debemos usar ñes ni tildes ni espacios vale os voy a llamar número 1, voy a crear dos, otra que se llama número 2 y voy a decir que son de tipo integer, que es un tipo que sirve para guardar números enteros. Bien, una variable es un espacio de memoria, es decir, es como si fuera una cajita donde voy a guardar información que voy a usar durante el programa. Hay que decir qué tipo de información vamos a guardar y no podemos guardar otra. Hay ciertas palabras clave. En esta veremos eh, integer, que sirve para guardar números enteros, y string, que sirve para guardar eh, cadenas de caracteres, frases, letras, etc. Bueno, pues si lo declaro de tipo integer, ahí lo tendríamos. ¿Qué puedo hacer con los números enteros? Pues puedo hacer operaciones aritméticas. Pues entre el begin y el end... A nuestro bloque de programa son las instrucciones que se van a ejecutar, pues podría usar estos números para hacer operaciones y mostrarlo por pantalla. Vamos a ver el ejemplo. Por ejemplo, número 1 lo declaro con dos puntos e igual. Sirve para, los dos puntos igual sirven para asignar un valor a una variable. Bueno, pues número 1 igual a 3. Punto y coma para separar instrucciones, número 2, dos, dos puntos igual a menos 12 y le doy un valor a esa variable. Y ahora podría escribir por pantalla la suma, el resultado queda como suma. Número 1 más número 2, punto y coma. Y para poder ver el resultado, voy a poner un read ln que sirve para eh, leer lo que el usuario quiera escribir por pantalla. En este caso, va a ser para hacer una pequeña pausa y ver el resultado. Bueno, pues guardo todo. Aquí en el menú de ejecutar, antes de ejecutar el programa. Puedo compilarlo, que es como para generar el ejecutable y ver si se ha producido, eh, si está bien escrito, si hay algún problema de codificación, si he escrito todo bien. Bueno, pues primero lo compilo. Si aquí en la ventana de mensajes dice que éxito que todo ha ido bien, pues perfecto. Entonces ya lo puedo ejecutar. Le doy al play. y se ejecuta el programa. Bueno, pues esto es muy sencillo, lo único que devuelve es el resultado de la suma, que es este menos 9. Ha terminado la ejecución y ya está.